amigos del canal Random, aquí estamos de nuevo Thrawn y el Pimpinelo con un nuevo No son errores de películas Ya sabéis, esa sección donde la gente nos intenta rebatir los errores que mostramos en los vídeos y para rebatirlos sueltan la mayor burrada que se les ocurre, así que hoy toca desmentir todas estas tonterías, así que Pimpinelo empieza a leer Pini Pini ¿Qué pasa? Venga, ¿Qué lee. Es que estamos grabando y todo. Sí, sí, venga, ¿qué haces? ¿Qué sí. estás con el móvil? Sí, estoy aquí jugando a un juego, ¿vale? Y estoy subiendo a, a uno de mis campeones. ¿Qué juego? Se llama Rey Shadow Legends. Sí. Y es un juego RPG por turnos, juegos guapo guapo, que Ajá. tiene unos gráficos muy chulos, que tiene combate PvP. Que puede luchar contra enemigos gigantes, tiene una historia muy guapa. Y mira, mira, mira, mira qué chulo. Mira, ah, mira, mira qué chulo mi campeón. Una señora con ballesta. Una señora con ballesta, sí. Este es mi campeón favorito. Mira todos estos campeones. Mira la cantidad de personajes que tengo. Mi favorito es la abadesa porque es muy poderosa y porque fue mi primer campeón legendario. Además hay un programa para los nuevos jugadores en los que recibirán un premio diario durante los primeros 90 días. Y tiene una puntuación casi perfecta en Play Store, pero lo mejor de todo es que el juego es gratis Pini, si yo también juego a este mira, mi favorito es el orco porque le podemos prender fuego a la gente vale, recordad que en la descripción del vídeo tenéis un link con el que podéis instalaros el juego y aparte de ayudar al canal, recibiréis 50.000 monedas y un campeón épico exclusivo bueno, y hemos creado un clan que se llama Canal Random donde podéis jugar con nosotros sí así que meteos, que son plazas limitadas bueno, venga, déjate de juegos déjate, y déjate, vamos déjate, al turrón. Pero, pero, pero tenemos que grabar. Sí, hombre, ¿Sí? hombre. Destino final 1. Vaya que eres un maldito idiota. Pues la maestra morir específicamente por las razones que tiene la película de Jesse cuando poner agua caliente en la taza está así que absorbe el calor del agua provocando que se caliente está y cuando ponen los cielos y el bosca fríos automáticamente se rompe porque recordamos que cualquier producto temperaturas tanto altas como bajas temperaturas iguales o mayores que ésta pueden ocasionar un efecto y causa y esta parte si me pareció un poco estúpida por... por ¿Termina? No, que termine ahí por... ¿Cómo? <risa> ya, así termina. Estúpida por... ¿Por, ¿por qué? ¿Por qué? <risa> Vamos a ver, bueno... Aparte de que no he entendido una mierda, yo no sé si tú has entendido algo. A ver, yo... Yo, taza caliente, calentar, hielo echar. A ver, yo lo que entiendo, si la taza se supone que está caliente y le echa hielo, lo que, lo que quiere decir es la taza está muy caliente, le echa hielo, a diferente temperaturas pues se puede quebrar la taza, pero... ¿Qué pero, a ver... Qué no monstruosidad sé, es esa? Tendría que ser que la taza estuviera ardiendo y ya no solo hielo, sino echarle hielo con... Con líquido o... no, no sé. A ver, cambio de temperatura, es decir, si metes algo en algo muy caliente, algo muy frío, sí, en cambio de temperatura. Pero es que no es el caso. Vale, no o sea, hacedlo de prueba, en serio. coge. Coged una taza de cerámica normal, ¿vale? Le ponéis sopa hirviendo y echáis un cubito de hielo, ¿vale? Si explota vuestra casa, no es mi culpa. No es mi culpa, ¿eh? Yo os lo dejo caer como prueba. Prueba científica. ¿Yo? Me, me libro de toda responsabilidad de lo que pueda pasar de semejante mierda ¿Qué coño va a explotar la taza por un cubito de hielo? ¿Estamos tontos o qué? La 2 Joe Cancheat de Actuice Es obvio que iban a usar muñecos en no actores de verdad Realmente no contaría eso como error Hostia, gracias, gracias Yo es que cuando, cuando veía en las películas accidentes de coche Y cortaban a la gente por la mitad Yo pensaba que cortaban gente No cor cortaban a los actores Gracias, gracias, gracias, gracias ¿Tú sabías que eran muñecos? Hombre, a ver... Eh... O sea, yo es que pensaba que mataban gente de verdad en las películas. Hombre, yo, yo sospechaba que a lo mejor usaban muñecos. Y que, y sí. que no, no revivían, no usaban la bola de dragón para resucitarlo y tal. Tenía claro. esa teoría. Pero, a ver, eh, si usan muñecos... Eh, no sé, eh, la disimula cosa es... los ¡Eh! ¡Eh! ¡No pongas el muñeco en pantalla! La cosa es que no los veas. <risa> Destino final, la 2. En el minuto 1.49 decís que el coche azul ha regenerado una rueda, pero señaláis la otra rueda. La rueda que se pierde es la del lado derecho si miramos de frente al coche. Pierde la rueda del lado del conductor, pero vosotros os fijáis en la otra. Os pasa lo mismo con el todoterreno rojo, señaláis la rueda que no es. ¡Hostia! Puede ser, claro, los coches están dando vueltas y nos podemos haber equivocado. Bueno, pero podemos verlo. Vamos a poner un zoom en, en el vídeo vale so. Bueno, pues aquí tenemos la imagen así quemada en pantalla bien grandota Y podemos ver que el coche azul está perdiendo claramente la rueda trasera derecha ¿Vale? Vamos al corte de plano Y como podemos marcar con un círculo rojo La rueda trasera derecha está puesta ¿Vale? El coche azul está bien Está bien Está bien Vamos al rojo sea, No, al rojo bueno, pues podemos ver aquí el coche rojo que pierde la rueda delantera-derecha de y cuando está panza-arriba podemos ver que la rueda delantera-derecha está ahí ¡Está ahí, Pini! ¡Está ahí! Hombre, no sé, como lo mismo está boca arriba y boca abajo pues habrá confundido la claro, rueda Claro, o sea, la derecha no es lo mismo cuando estás boca arriba que cuando estás boca abajo, está en el otro lado, ¿vale? Bueno, Izquierda-derecha básica Izquierda-derecha... Bueno, vale, venga ¡PARTE 3! La montaña rusa se iba a romper de todas formas. Este Frankie con su cámara o no XD. Bueno, os lo explico. Todas las películas de Destino Final comienzan con el protagonista teniendo visiones de que van a morir, ¿vale? En esta película, la visión que hay es que un Notas, bueno, pues tiene una cámara, la cámara se cae, se enreda en uno de los raíles y eso es lo que provoca el accidente. Cuando se bajan de la montaña rusa, este tío con la cámara se baja y el accidente sucede también. Entonces es imposible. Porque al no haber cámara no hay accidente, pues este hombre dice que no, que la montaña rusa se rompe, ¿eh? ¿Se rompe la montaña rusa entera ¿Hay cámara o no? Entonces, ¿para qué nos han mostrado en la visión que está ahí en el raíz? ¿Para qué? ¿Qué haces? ¡La cuarta secuela! Yo no entiendo los que ven cosas como, ¿por qué no escuchan el ventilador cayendo? Porque es una película, tío. Claro, como es una película, justificamos que todos los personajes sean sordos e imbéciles. ¿Qué, qué, qué, qué tiene que ver? ¿Tú has oído un ventilador alguna vez cuando lo tienes arriba? Tambor, que parece que va a arrancar el techo. Si se cae y arranca el techo, eso resuena un montón. Y si tú estás en la habitación de al lado, lo oyes. Y que sea una película no justifica que el tío esté sordo. A no ser que el actor, el, perso el, actor, no, el personaje, a no sé qué personaje sea sordo. Entonces ahí sí te lo compro. ¿eh? Personaje sordo y no lo ha oído, pero si es una persona que oye normal, pues, pues lo oye, joder, no vale. No, si se cae un árbol en el bosque cuando no hay nadie, hace ruido, pues claro que hace ruido, pero no hay nadie que lo vea, joder. Que o sea, lo vea, pero, no, que lo escuche, que, que lo escuche, coño. O sea, si yo mato a alguien en medio del bosque sin no nadie para verlo, no se ha muerto. ¿Qué tontería estás diciendo, hombre? La cuarta secuela no seas estúpido, pusieron foto de ellos cuando eran niño, no que hayan ido niños. Pero qué barbaridad estás diciendo, o sea, se muere alguien y ponen la foto de cuando era niño ¿Qué, ¿Qué dices? O sea, cuando la gente se muere ponen la foto de alguien reciente Porque si no sería muy confuso, ¿no? Vas al cementerio y ves ahí, fulanito de, de Pimpinelo, ¿no? Y dices, Pimpinello. se murió con 47 años, ¿y la foto de un bebé? 7 no tengo Pero qué, qué tontería es esa Pondrá la foto, pues ahí, de un tío ajado ahí Fulanito de pimpinero ahí con papada, con su, con su calvicie, sus arrugas, tal. Pues eso. Bueno, eso bien. es lo que pones en el cementerio, no pones la foto de un bebé ahí en una tumba de un tío de 40 años. Pero ¡Hombre! Que, que no, que a ver, que son fotos de niños que murieron, niños, es eh, que no hay que complicarse <risa> tanto. Aunque los niños luego no salen. No salen, luego en la grada pero... no hay niños, pero todos esos son los niños que murieron. <risa> es su cultura y hay que respetarla. ¡La 5! Equivocación vuestra cuando el gordo pervertido va a pedir el masaje con la tarjeta que no está su nombre. Nadie le preguntó el nombre a él. Entonces, ¿por qué se darían cuenta de que no es de él? Vale, aquí podemos ver que el gordo pervertido entrega un vale que no está su nombre, la recepcionista lo ve y les da igual. ¿Que cuál es el error? No sé, no preguntarle su nombre. Porque macho, yo cada vez que voy a hacer cualquier cosa, me deja usted el carnet de identidad, por favor. Oiga, que es mi carnet de conducir, déjame el carnet de identidad para comprobarlo. Es que es así, yo no sé en qué mundo vives tú, colega. Hombre, es que puede llegar con un cupón. Primero que esté caducado, que lo hayan robado, es eh, sí, decir, el gordito ese podía haberse quitado a alguien, pues hay que comprobar que es de él. Porque... No, lo escribo yo a Boli. No, tengo una reserva a mi nombre, pum, y, y ya está, y no. voy a ir sin pagar. Claro, o ahí pues lo imprime, lo escanea, pum. Le cambias el nombre, llegas. Habrá que comprobarlo y no solamente verlo, no sé. No sé, oye. No sé, ver si lo tienes en, en tu listado, en el ordenador, de gente que realmente tiene ese bono, no sé. Es lo más lógico. Pero bueno, oye, si para vosotros no es un error, pues... O más o menos. Ya veréis cuando vayáis a Hacienda. ¡Os lo vais a pasar! <risa> ¡La 5! Bueno, vamos a leer un comentario, pero el error no está en ese comentario. El tipo plantea una duda, muy buena por cierto, y le responden una chorrada. Tenemos que centrarnos en la respuesta. Lee, Pimpinelo. Mi pregunta es la siguiente. Si los tipos sobrevivieron por hacerle caso al tipo con premoniciones, ¿por qué no bajaron del avión cuando comenzó todo el escándalo? Porque no sabían por qué se había armado el escándalo. Cuando preguntaron qué pasó, la zafata les dijo que el chico decía que les había visto una premonición que el avión se estrellaría, pero ya era tarde porque el avión estaba despegando. Muy buena duda, Kenny. No nos dimos cuenta de eso en el momento del vídeo. En efecto, los que sobreviven a la 5, que sobreviven por las premoniciones, pues se suben en el avión de la 1. Está todo enlazado. Y en la 1 hay un tío que está gritando ¡Se va a el avión! ¡Lo he visto! ¡No sé qué! Y estos lo ven, lo ven claramente. Entonces, pues no se bajan. Han sobrevivido por una serie de premoniciones, ven un tío con premoniciones y se la sopla. ¿Qué más da, verdad? Y la chica pregunta, ¿qué le pasa? No pasa nada, que vamos a morir. Pero da igual. ¡La 5! 7.25. Eso no es del todo cierto. En la tercera película hay una escena eliminada cuando Wendy va a subir al tren al final. Ahí aparece una página de periódico flotando en el aire. Y cuando llega al suelo, sale en el titular que los dos chicos de la segunda película murieron al explotar una fábrica mientras escapaban de ahí. Al parecer de la muerte. No se salva nadie Bueno, esto lo han dicho aproximadamente 470.000 personas ¡Ay Dios! ¡Cuántas visitas! Persona tenía. arriba, persona abajo, ¿vale? Y esto es una monstruosidad Todos decís que No, es que en la escena eliminada de la 2 Dicen lo que le pasó al personaje tal ¿Qué coño tiene que ver? No está en la película Es una escena eliminada, por tanto, no es canon, no es oficial ¿Vale? O sea, ya me tengo que leer los cómics Me tengo que leer los libros Tengo que verme las 27 películas previas Ahora resulta que tengo que verme las escenas eliminadas de otras películas Para entender la coherencia Venga, hombre Pues si la han quitado, por algo será Y si no la has puesto, es un agujero de guión Como un queso de brujer. Pues ya está, pues hasta aquí La saga de Destino Final ¿La siguiente cuál puede ser? Las siguientes no son errores ¿De qué saga podemos enlazarlo? Eh... Pues... ¿De Cube? Oh, no, no, no, de Cube no De Cube Q, Q, Q. Que mucho los Q. comentarios. Hyper Q. Hyper Q. Hyper Q 0 Es que.. ¿Eh? A ver, nos, es... nos vamos a London a beber T. A ver. ¿Eh? <risa> <risa> nos vamos. A beber tía London, ¿eh? En, nos vamos en Plaza Mayor. No se puede traducir ¿eh? en no se puede traducir un nombre propio, así que nos vamos a ir a London, eh, a, a England. Nos vamos a England a comer Fish and Chips. Por Elizabeth Quinn. Ya, tío, que no te he hecho nada. <risa> Recordad que si os ha gustado el vídeo, dale un like, compartirlo y suscribirse al canal random. Y baja, baja, baja, pincha, pincha, pincha que ayudáis al canal. Y todo eso es gratis. ¡HASTA LUEGO!